Muy buenas a todos chicos y chicas Aquí vuestro youtuber favorito Bandolero7.0 Bienvenidos a Fortnite Hoy os traigo el pack de misiones de subida de nivel Hazte con el pack de misiones de subida de nivel Para recibir ya caballero Omega Y desbloquear misiones semanales Completa las misiones para obtener recompensas Cosméticas adicionales y hasta el ah, Y hasta 28 niveles del pase de batalla Vamos a ver Ah amigo, en la tienda Esto nos va a costar unos pavos 1200, ¿vale? El pad de... No tengo. Me faltan 50 pavillos. Yeah. Está guapo el Caballero Omega, ¿eh? La verdad. Ok. Sagan, Estrella de Mar. Aquí tenemos la de Star Wars, ¿vale? y los Ren. Ok. Skywalker. Orden y paz y cazas estelares Esto ya lo vimos ayer, ¿vale? Esto ya lo vimos Ok, está muy chulo Todo, yo por mí me lo compraba todo Pero se van a quedar con las ganas Muchas <ríe> río Y el Edmond Honda Edmond, ¿no? Será otro El Honda Ya, pues nada Esto ya lo tenemos aquí teníamos ahí también cosita de la de la espada de la unie espada Venga, vamos a ver el pase de batalla que tenemos por aquí un momentito a ver no acepté yo oye qué Vamos a ver el rollo, ¿dónde anda? Aquí está Ese grupo no me puedo ni a grupo ni a, ni a la partida Parejamiento del modo, que, El modo creativo ¡Royal, ¿dónde anda? Hay que ver Llamando a Royal, llamando a Al grupo Es que es creativo, como que no Yo voy a por Una misioncilla o algo, ¿vale? Bueno, pues nada Entrará alguno Vale, seguimos aquí con, con nuestro pase de batalla A ver, que me voy a comprar un Este, el azulito Venga, tormenta alada Ahí ahora aquí el pase de batalla compramos el emoticono, vale aquí vamos y me compro a la gatita esta, Erisa, vale, eh, pues nueve va nueve estrella de batalla una princesa perdida de un reino de guerra olvidado. Parte del conjunto guardiana de los deseos. Ok. Venga. Vamos con la gatita. Pasamos de página. Vale. Y sí, el encadenado. ¡Ostras! ¡Oh, ¡Qué guapo, tío! El gesto ese. ¡Como, mola! Aquí tenemos 100 pavos. Por el otro lado, otro 100 pavos. Este que es más dagas caídas. Ya tenemos uno. La danza de la daga, ¿vale? Es daguera, daguera. Y el corazón contento. Yo, como ya sabéis, tiro mucho de, de comprar pavos. Ahí. Vale. Y ahí. No sé si serán los últimos que me van a regalar o qué. Ahí tenemos cinco más. O sea, 100 más. ¿Vale? Que es la última página. Nos dan 100 pagos más. No es lo único. Pues vale, hay que terminar esta página, ¿vale? A la página 9 y ya pasaríamos a la página 10. Así que, muy contento. ¿Vale? No sé qué más nuevo hay por ahí, pero bueno. Y ahí. Aquí la taquilla. Marcamos como visto. Lo mismo me cambio ya a este, el centro cúbico este. Está muy bien, pero. Yo creo que la daguita estaría bien. O la espada, ¿no? Un momento dado. La espada Vamos a ver. La espada Teníamos equipado. Este, que es bastante grande. Este está guapo también, ¿eh? parece una espadilla ahí, está chulo. Venga, y luego para para la guardia. Este está chulo también, no sé. ¿Te parece un arco. Sí, una cosilla así, parece. Y ahora aquí la hoja inferior. Tenemos la de karateca. Este me gusta. Ahí a los Star Wars. Puede estar muy bien. A los sables láser. Vale. Y me quedaría aquí tipo de pico a una mano. Sí. O a dos manos. Esta va a daga, desde luego. Ahí, ojo, ¿eh? Ojo, este puede estar bien, ¿eh? Pues venga, equipamos. Luego también tenemos. Aquí los calorcillos. El rojo está guapo, ¿eh? Así, ah, pero... Ese no es el de la fuerza, ese es el de los malos. Este sería un poquillo más el de la fuerza, ¿eh? Yo creo que ese está bien. ¡Wow! Este brilla un montón, ¿eh? Está guapo. Ojo, tenemos que desbloquear algo ahí. Tenemos que desbloquear este estilo también. Y luego tenemos ahí los sonidos. No lo oigo mucho. No haría que se escuchara el sonido no no sé bueno ahí tenemos la espadita equipada venga a ver Roger, si le puedo invitar o algo Hay que me hice unirse al grupo estaba jugando ahí en... en otra historia a ver la las misiones de la semana 7, también Esto lo tenemos que hacer Lo tenemos ahí pendiente Y esto, bloquear ataques con una espada láser ¿eh? Esto lo tenemos que hacer también Vale Por aquí había otro, creo Joder, como se vuelve esto, tío? Había aquí otro por aquí De la De los Tarsis Troopers Y antena de comunicación, vale. Come fruta y elimina fuerza de hoy. La de la temporada. Y esto la tengo ahí pendiente todavía. La de la niebla curativa. Oh. Esa igual me falta también. Y esta ya mismo, en 50 minutos tenemos la de la semana 7. Vale. Así que, bueno, de la unispada tengo que esperar todavía. Y el caballero mega no lo tenemos. Vale, por eso me decía. Toda la misión es completada. Ok. Así bloqueo ataques con la espada. Venga, vamos a ir al circuito, creo. Vale. Hola, Royal. Bienvenido. Venga. visto lo del caballero mega tío para de misiones de subida de nivel y todo que que fueran las la, la misiones hombre y no hacernos pagar los pagos sí sí sí nos vamos a parís y que sí qué bueno ha visto mi vídeo del del fútbol partidazo allá, niño Sí. Tenía yo el de Nima Aquí, ¿dónde está Nima? Toma ahí Suerte, sí, sí a, a, a Eliminando al Chelsea Eliminando al Paris Saint Germain Eliminando al Manchester City ya, ya. El Barça que tiene muy mala suerte Este año Sí, sí, El es fútbol Ya no es PES, ya no es PES ya Es el fútbol, es fútbol 2022 ¿Qué hace José? No no va, Alice, tío. Sería tiempo que nos jugamos al Fortnite. Vente para acá. Está lo de Star Wars. Yo, como siempre, Raya, ya sabes, mis misiones mi historia. Mira mi... Mi de esta, que tengo... Esto muy bien, no funciona. Le damos las gracias. Tengo la corona de ayer que me fui ganando la, la partida. Me hice una victoria magistral increíble. No sé si la habéis visto, chavales. Os recomiendo que lo veáis en mi vídeo. Porque la verdad, que no, no, ahí no, ahí no. Tengo que ir al circuito, yo aunque ponte el micro, Royal. Que si no, no, no nos comunicamos. Venga, vámonos. Vámonos, dejamos ahí ya el autobús que se vaya. Protégeme, que tengo la corona. Que no me maten, que tengo esto de experiencia. Mira, te he subido de nivel. Voy un poquito más, más, gra más grande que tú. 82, nivel 82. Y tú 73. Voy a sacar el paracaídas este. Vamos a ver la Taga Mira por aquí, el circuito ya, aunque. estaban los, los coches, tío? A mí me ha de marcar por allí. Tenemos tanquito. Ya tenemos tanque. Ya tenemos tanque. Venga, pirate alta voz, sea, Que no voy. Uh, ahí. ahí abajo también había cositas buenas. ¡Oh Dios! ¿Estos quiénes son? ¡Oh Dios, ¿Que me dispara. No, cuidado. Bien. Toma, ha reventado uno. Me bajo. Como arma. Vale. A ver dónde está el otro. Venga, eliminado. Elimina fuerza de la Perfecto. Venga, vamos bien. Toma. A ver, momentito. Roger. ¿Quieres un.? Para el ya, ¿no? Ahora. Tienes un. ¿Quieres un de estos? Un. Un ¿no? Tengo que ir, eh. Tengo que ir a poner una alta O no sé qué historia, tío. Que me pillé la misión ahora. ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiero esto, quiero esto! ¡Lo quiero! ¡Voy! ¡Ostras! La pala lance que la necesito, chavales. ¡Y mira ¡Usted qué guapa, tío! ¡Mira esto! ¡Royal! ¡Royal! ¡Mira, mira! ¡Mira, Royal! Oh, ¡Ahí está, Royal! También bloqueo. ¡Dispárame, dispárame! ¡Qué bloqueo! ¡Dispárame, dispárame que bloqueo dispárame dispárame Dispárame, no, no, pero disparando, hombre. Dispara, dispara. A ver, disparame. No, pero tiene que ser. Ah, sí, sí. Dispara, dispara, dispara. Que tengo bloqueo de ataque. Dispárame, tío, porfa. ¿Qué misión? Dispara, dispara. Dispara, dispara. Para que yo te diga. Dale ahí. Dale ahí. Dale ahí. Dale, otra vez. Toma, ya, gracias. Ya, gracias. Hostia, qué bueno, tío. Ya la he hecho, tío. La misión. ¡Qué bueno soy! ¡Qué culito tengo! ¡Un inserrancio Gracias, Roya, por el... ¡De eso tengo! Aunque me mola llevarlo para los coches ¡Venga, lo podemos coger y vamos a un coche! Voy a coger la modificación de vehículo Y luego tengo que, que... trepar cinco veces seguidas, tío En cinco segundos, ¿eh? No, no, es que es muy difícil eso De trepar cinco veces seguidas No sé, voy a coger el coche ¡Vente, Roya! Nos tenemos que ir monta a montar un alta 12, no sé qué historia. Vale. Eh, voy, ve. Hostia, la espada, láser, tío. ¡No, no! ¡No me lo quites, ¡No me lo quites! ¡Espera, espera! ¡No te vaya Que tengo que ir a, a alta 12, tenemos que ir a. A ver. No te da tiempo, sí. ¡Ahí! vaya ¡Al este! ¡Ah, digo al este! Llévame, porfa. No te pares, no te pares, ¿eh? tú tírales No te pares con nadie No te pares, yo le disparo a la peña pero tú no, no te pares Ahí, ahí, qué buen conductado Buena, buena Buena, rollo, te voy a contratar de chauffeur A la derecha A la derecha Ahí, ahí Correcto, correcto Bueno, sube por aquí por la cuesta Cuidado, cuidado, sube por aquí Un correcto para allá Chócate con todo, si puedes chocarte no te va a parar nada A la derecha, a la derecha, Royal A la derecha Yo me voy Tú estás acá ahí con la de esta Tú estás ahí con la llama Que yo voy aquí a hacer mi sencilla Que nos tenemos que ir otra vez, eh el cole presa que te voy el cole por la tarde ah vale ok a ver dónde está aquí eh, mi, mi misión tío dónde estaba Hay que mirar ¿Dónde está tío de comunicación ¿Dónde es tío a ver lo estoy escuchando un momentito roya que no lo veo tío misión cuidado no te maten ¿eh? Y comete una fruta y una verdura. Esto no es, eh, pero bueno. Pues, vendaje. Eh? Vale, suelto eso. Pillo mi, mi espadita, tío. No este conexión. Tiene que estar aquí, Roger no lo veo, tío. Gachi No bueno, sé ahí, tío. Pirateo alta base. ¿Cómo lo pirateo? Venga, aquí viene la de esta. Espera, espera, espera. No rompa, rompa. Que, que tengo piratas en el altavo. Espérate, espérate, espérate. Que está ahí el altavo. A ver si llego. Aquí, aquí, aquí. Que no lo había visto, ya. Atención, fuerzas de la tío. Vale. Tenemos, la que que irnos, roya. Voz, eh, que Tenemos que irnos, raya. Qué guay. Tenemos que irnos, raya. Venga, me está el coche. Tenemos gasolina. Como brilla, tío Está el coche, la de dejado, Royal No hay coche ya No sé qué ha hecho este hombre con el coche Que lo habrán reventado o lo habrá de tirado? No te vayas, Royal Tenemos que llegar, eh, tengo que llegar allí no. Que no te maten Que no nos maten Que tengo la, la de esta y todo, tío Cuidado aquí, cuidado, eh No quiero que me maten ¡Venga, venga! ¡Hombre, que ha ido! ¡Lo con el sal de la C. Un momento He cambiado Tengo que ir A ver, este Me tengo que ir, yo voy allá Mankey Cuidado, que me dispara Es que paso de comprar la escopeta ni nada Que no, que no Venga Vámonos, que me quiero ir de aquí me Royal ¡Ostras! El fusil Fusil explosionador, chavales ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, Tengo el fusil y el de este Vámonos, Royal Quería coger el vehículo, pero no he podido ¡Ay! Aquí, tampoco Me cachis no Tenemos vehículo ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! aquí. Un momentillo Cámelo de rueda Lo malo que he tirado yo al otro, pero bueno ¡Ay que viene la tormenta! Que viene la tormenta, Royal mazo. A ver Me da tiempo, sí Mántate, porfa Mántate, que mántate. nos tenemos aquí Mántate, mántate Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón Perdón Mántate, mántate Ahí Corre Venga, a ver si me da tiempo Yo creo que sí, que me da tiempo A piratear el altabao Venga, hombre, con el arbolillo. Sí, sí, ahí un altavoz. Y tengo que ir para allá. roya. aquí mismo me destiro. Vale. Ya, ah, quedan 31. Y tengo la corona todavía, ¿eh? He matado uno nada más, pero bueno, ayudándote ahí un poquito de ayuda. Venga, está aquí, ¿eh? El altavoz. No no me rompa el altavoz, ¿eh? Está ahí, lo veo, lo veo el altavoz. Lo veo, lo veo. Lo veo. Frenamos. Reino mano, ahí, pirateo. Me da tiempo, perfecto. Me queda uno, eh. Me queda uno. Oh, el otro ya no me da tiempo, tío. Bueno, a la siguiente. Vámonos para el cruce. cruce, ir al cruce. Tenemos que, ir a cruce. Allá. Tenemos que ir. No me da tiempo, el siguiente alta no me da tiempo ya. Tampoco hace falta que corran mucho, eh. Podemos coger luz, eh Yo no tengo, al si final no, no he cogido cura tío ¡Eh, grieta, grieta! ¡Espera! Gracias, ahí, vámonos ¡Eh, espera, espera! ¡Ahora, ahora, ahora! ahora tira tira No me había montar Ok Cuidado, cuidado con la bastareta. <ríe> Uy, la raya. <rolla>. ¿Cómo <ríe> no se nota no tener carne? Compadre. <ríe> ahí, ahí, rompiendo el maíz. Cuidado, cuidado aquí. Con la tubería, cuidado a la tubería <ríe> Que me rompe la cabeza. Raya Uh, cuidado, ahí tiene un arma, ahí tiene un arma, um, verada. Ahí tiene el sable láser, La raya coge, coge armita de ahí potente. Coge ahí armita. Así coger el no, de antitanque, vale. Por si no viene algún tan antitanque. Espérate, el, el su fusil es muy bueno, pero está también vamos muy bien. ¿eh? La metralladora ligera me gusta mucho. Aunque no podemos ir sin escopeta. También te lo digo. <ríe> Vámonos A ver este Royal Que me ha dejado aquí el coche Atascado A ver si atascamos Y nos vamos Entra, Royal! ¡Montate! ¡Montate, montate! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! En el asiento de atrás ¡Atrás, mola más! ¡Va ahí todo de cazador! ¡Cambia, cambia de asiento! ¡Royal! Ahí, ahí Ahí está. Ahí le he pegado yo Y unos tirazos Sin bajarme Me tira bien, ¿sabes? Está ahí agachado y... Cuidado, cuidado, cuidado, el roca Cuidado, cuidado, aquí con los Por aquí sería, ¿eh? No, no, no dispare, si no hay nadie, no dispare Por aquí sería pero nos tenemos que quedar, ¿eh? Cuidado que aquí puede haber salseo Vamos a buscar el salseo A ver, tenemos tanque Cambiamos de vehículo Cambiamos de vehículo, vete Vente, Royal <ríe> Vente, Royal Hay dinerito por ahí voy a arrasar el pueblo Venga, vamos pues, a poder Ya te han matado, pero ¿cómo te... ¿quién te ha matado? Madre mía, chaval Ya Toma Hombre, apunta bien, apunta bien ¡Ay, ay, ay! ¡Dios, si estaba cubriéndome, tío! ¡Oh! ¡Qué coraje! No he podido luchar ahí. <ríe> bueno, bueno. Está bien que ahí. ¿Qué 6. Cinco. ¡Seis! Seis misiones, madre mía. Venga, todo listo. Qué poco nos ha faltado, tío Casi se la más en no, el tanque Pero bueno vamos a intentar. Es que no sé quién te ha matado, Roger No sé si te ha dado un disparo yo, yo me quería que iba montado dentro del tanque Te digo mi verdad pero bueno. Me queda un altavoz de esos, tío. Yo no he podido por la tormenta, pero bueno. Autobús de batalla mola también. Mola para ir tres. Dos arriba en la torreta. Y uno conduciendo dos tarda la partida. Venga. Echa el papa no es ahí. Subió en el camión repartiendo regalitos. Qué gracioso. Venga, vamos a ver. Está tardando esto mucho. Quedó un altavoz Voy a ir, no sé, tío Al aserradero, yo que sé, tío A ver El, el, el S sí, puede estar bien Y aquí, más o menos Ay, El acerradero. Toma Uish. Vale, le damos las gracias Y en el que podamos nos vamos, a Al aserradero Cuidado allí, que ya sabes que hay salseo por allí Venga, una, dos Y tres, ya, vámonos ¿Ahí? ¿Ahí para qué? ¿Qué hay ahí? ¿Y tienes que caer para qué? No entiendo. Cómprate unos cascos, hombre. A un serpiente mío el otro día se lo dije también que se los comprara o que vaya tela. Me van a engañar, aquí ni no nada. ¿Vaya? Se a engañar. Hola, hombre. No me engañas, ah, vale Están aquí los de las Tarsis trooper, Venga, venga Vamos, vamos. aquí mira. Sí, sí Yo esto, esto ya que ya lo he hecho Me faltaba lo de bloquear el ataque de la... No. El sable láser Vale Me compro el fusil Ok Este de explosionador Cogemos un poquito de... Esto Y... A ver, largo de aquí me dice Le voy a... El contrato, el contrato también lo tienes que hacer, ¿vale? ¿Dónde está mi señal, tío? Ya lo he perdido A ver Bueno, si quieres vamos al otro lado Podemos ir aquí, aquí que tengo aquí otro altavoz Y por el ahí camino matamos al otro Men yeah, Y ahí, por el camino matamos al otro Venga, aquí, me vamos me por él Vamos por él No, no, ahora no Ahora que no te lleve nadie Tienes que hacer daño con el fusil ese a menos de 300 metros. A menos de 20 metros, que digas. Tienes que pegarle de, de cerca. Vea, ¿Qué te parece, amigo? Venga, vámonos. Un poquito por aquí. Eh, la niebla curativa, ostro, tío. Lo necesito eso también. Me cachis. Para curar lo de la batalla, tío. Oh. Estamos ya llenos estamos Yo ya estoy lleno no. Me gustaría pillar lo de... Esto. Toma, píllate el barrilete si quieres La bombona Si quieres llevárnosla ¿Y el otro dónde está? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido, Roger? El... El... ¿El de este enemigo? ¿El del contrato? No, no, está por ahí El del contrato está por ahí Toma Dale ahí a la llama Dale ahí, que la tengo atrapada. Que no puede salir. <risa> Dale ahí. Toma, piñazo. Tú me la han mandado, madre mía. Me, me voy a echar gasolina. Cuidado, no, no rompa esto, porfa. Que me voy a echar gasolina. ¿Vale? Así si tiene una ruedina por ahí. Una ruedita. Para este. Subiera si por ahí, si no, pues nada. Si no tiramos sin ruedas, casi va bien también. No hace falta tanta rueda. Vale, 90. Vámonos. Vámonos, Roger. Vámonos. Tienes que ir a por el del DS, ¿eh? a por el del contrato. ¿Qué vas a hacer? Vaya para ahí? Al pueblo pesquero. Madre mía, chavales. Están aquí arriba, eh. Me quedo sin de esto, eh. Hay dos, eh. Cuidado. No está Royale? No lo veo ¿Dónde está Por aquí la peña Toma, liquidado, con sal de la ¿qué te parece? ¿Es de contrato? No, no, vamos a poner el del contrato Corre, corre. no te pares, no te pares! Tiene que estar por aquí, Rayal? ¿Dónde está, dónde está el colega? Se va, Rayal. ¿Dónde está? ¿Dónde está por aquí, eh? ¿Dónde está por aquí? ¡Royal! El círculo se estrecha, eh Ahí escondido o qué pasa? ¿Está por ahí? ¡Dé, ¿Eh, que soy un Jedi! ¿No, ¡Se vale! ¡Dios, que me he convertido en Jedi! ¡Royal! Ahí tiene otro sobre -láser. ¿royal? Espera, no, espera no. Y te lo digo por si lo quieras pillar. Está, está por él. Sí, está por el colero, ¿o qué, tío? Así lo pilla. ¿Dónde está, dónde está? Está allí. ¿Está por lo montón Sí. Vamos, vamos. Está ahí, está ahí, lo veo. Le he quitado, le he quitado. ¿Eh? ¡Toma! ¡Completa un contrato! ¡Buena, Royal! ¡Vamos por mi zona! ¡Corre! ¡Vente por mi zona, tío! ¡Corre! ¡Eh! ¡Me están disparando, ¿qué? ¡Oh! ¡Ojo, ¡Ojo que me dispara! ¡Royal! ¡Vente! ¡Vente por favor! Si no, no me sale la misión, tío. ¡Corre, que tengo barca! ¡Corre! ¿Dónde ¿No está ¡Vente por donde estoy yo! <ríe> que te matan <risa> Mira, tengo para allá para la zona me tienen bicheado ahí ¿eh? están disparando voy, voy por el faro Vaya, voy por el farito como vamos ¿Cómo vamos A ver si puedo subir por aquí ya ¿En algún sitio peino peino compadre ¿Sí? Por aquí, por aquí <ríe> ¿Cómo sube la lancha motora a la cuestas, niño Me ha quedado sin combustible, pero ahí estoy Ahí lo dejo Venga, no a ver El altavoz, tío 30 metros 30 metros Aquí lo tengo, roja. Ro ro Aquí lo tengo, venga. Así puedo darle al alto, compadre. Gracias por traer el coche. Venga pirateo, pirateado. Ojo. cremoso, tranquilo ahora, compi. Bueno, raya. Dame el coche, por favor. <risas> Vámonos 500 metros tiene gasolina, si no cojo este ¿eh? ¿Cómo va de gasolina? Para, para, para, para Cambiamos de coche Ah, no, no, no, este no, no podemos No podemos No podemos No podemos Vámonos, vámonos Estamos tiesos de gasolina Estamos tiesos, ve por la carretera tengo protector delante. No, no le de eso, que si no pierdes la... No, no, no, no, no. Si no gasta la gasolina. Ve tranquilo, ve tranquilo. El marcador rosa. Marcador rosa. Porfa, Sin play. Comántele ahí, Ay, ay, ay, lo veo, lo veo. Lo veo. Gracias, Roya. Ahí. Bien, tío. Intercambia munición de la OI. Los proyectiles de Vega. No me dar tiempo, ya. No me va a dar tiempo no Sin Gasolina ha de pega de la orden Mira el coste, donde. Sí. Tiene gente donde... No me va a dar tiempo ya ¿Dónde están, que no los veo, tío Ahí, ya lo vi Lo vi, lo vi Mira cómo corre Toma, liquidado. Liquidado, Royal. Liquidado uno. Este que estará roto, sí, lo tienen roto, tío. Una pena. Tengo coche. ¿Quién es? El platanito. Voy a hablar con él, no sé. A ver si lo tengo no. ¿Tienes coche? Sí. Yo de todas maneras no das tiempo. El banano. El banano por aquí. Sí de tirador explosivo, madre mía. No sé qué, pero bueno. Aquí el banano que está reflexionando. Vale, lo tenemos. Guay, guay. Habla con este. Planteado usar patines. Dice. Qué gracioso. No sé qué. Pollo. Ahí. Por aquí viene. Creo que viene peligro, ¿eh? Cuidado, cuidado, Roger. Cuidado. Vámonos. ...tendremos que ir, sí, como para el Daily Bugle. ...es que el otro ya no me da tiempo... Ahí al Daily Bugle, ahí estamos a salvo... ...ahí, ahí está el salseo, eh... ...hay que tener cuidado aquí también... ...venga... ...si entramos al top 10 por lo menos... ...hola, pochete... aquí nos podemos meter en la... ...tirolina... ...o pegarle desde aquí, ¿sabes?, a la peña... ...a ver si los vemos... ...vale... vale. ...bueno, Roger. Agáchate, agáchate si puedes. Esos son los de la OI. Esos son los de la OI, pero ellos están por ellos adelante. Sí. Ojo, que se me da. Ojo, que se me da. Me ha quitado escudo. Yo es que no tengo el, el rifle de Franco tirado. Lo siento, pero ya. Tengo este nomás y no tengo el otro. ¿Tengo muerto? No, no, no. Están allí, están allí. No, no, no. ¿Eh? Coger, coche, va, caer. Me monto. Venga. Voy, voy, voy, voy. Ya estoy, ya estoy. ¿Qué me conduciendo ¿Tú o yo? Yo, tú. Están ahí abajo. Están ahí abajo, ¿Están allá? Buena, raya. Buena, buena, buena. Mira, que no disparan. Cuidado. Si los veo yo. Ah, son es lo de la oí, tío. Venga, uno ha caído. Lo de la oí. Hay que tener cuidado, eh. Ay, no le he dado. Munición. Viene uno. Vamos a ver. ¡Hola! Toma, 180 le he quitado. Tiene un tanque. ¿Tiene un tanque? Perfecto. ¿Estás cerca de la no? Vale, vale, vale. Por eso digo. Cuidado aquí. Cuidado, me están disparando. No sé si es lo de la I, me supongo que sí. Ese serán los sí, de la I? Sí. sí, ¿seguro? ¿Y aquí? ¿Aquí ocultó, no? Voy, voy. Aquí hay mucha gente. Voy para allá, voy para allá. ¡Ya! Tiene un tanque. Cuidado Mira, aquí. Allí, en con... aquella casa, tío. En aquella casa. Tenemos que ocultarnos Vaya. ¿Dónde, dónde? Ah, lo veo. Ya. No, ya está, escóndete. No, está aquí, eh, que viene. ¿Eh? Están aquí. Me pone escopeta, tío. ¡Ay, me, han dado, me ha dado el otro! ¡Me ha dado el otro! ¡Cuidado! ¡Estás solo, roja. buena! ¡Ahí, buenísima, buenísima, no, si hay... buena, buena. ahí! Estamos aquí a salvo. ¿El huerto de la camita o dónde? ¡Uy, el huerto de los bidones! Vale, vale. Me conformo. Ahora a peor ¿eh? Sí, sí. Eso decía, Porque de cortar no aquí en la casa. Gracias. Gracias. ¿Estoy no? Sí. Tengo, no, escudo no tengo. Vale, eso estoy lleno ya. Gracias. Ahí. Y yo creo que es mi niebla curativa. Ocúrtate, ocúrtate. Ponte ahí en sigilo, modo sigilo. Oh, sí, sí, o lo... Con el rifle de tirador, si podemos ver alguno o algo. Aquí, ocúltate. Aquí, más, más o menos, estamos bien. Lo que pasa es que tendríamos que ir para zonas, ¿sabes? Vamos, bueno, bueno. Tendríamos que ir al Daily Bugger, que es lo que te dije yo antes. Pero bueno. Sí, vamos Más o menos. Por aquí. Es que no te pille el tanque, Ya, ya. Pero espérame, espérame, no te vayas. Cuidado. no me quite vida. No te vayas. Un momento, voy a coger un poquito de niebla curativa. Por aquí. Dame la niebla curativa. Eh, este tiene menos. Yo no, no. Ok. Que va a venir la de esta y me va a pillar. La tormenta. Que viene. Que viene. Que me pillan siempre. ¿Sí? La tormenta. <ríe> Tú cuando la veas mal. No, no, no. Es peligro. Cuidado, eh. Que va solo. Que va solo. Que yo voy muy atrás, tío. No ataque, no ataque. No ataque. A ver si le puedo dar tanque yo con el rifle este que tengo. Que estás tú solo, no ataques, no ataques, rolla. Que voy a muy atrás, tío. quiero romper el tanque. Ya, pero. Ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ah, ya lo veo. Ya estoy. Sí, ha destruido, lo has destruido. Vamos para el Diribug o que? Yo creo que no, ¿eh? Aquí. El Diribuger se nos queda ya. Vente para acá, vente para acá. Mira dónde tenemos el coche. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde nos vamos a quedar? Y aquí qué? Me van a matar, que voy solo. Escúndate. Pues eso digo. Voy aquí solo. ¡Eh, eh! ¡Tengo peña aquí! Cuidado. No, no, es un robot. Ya, ya, pero como me salen pasos. Cuidado, eh. Nos queda uno, eh. Pues venga, eh. Hay que estar el loro, eh. Está, arriba, está arriba, en el. Arriba, en el Daily Google? Arriba, ¿dónde? Ahí, ahí, ahí. Que no lo veo. ¿Dónde, dónde? Ah, vale, vale, pero ya lo tonto. veo. Ya, ya, ya, ya. Toma, le di. 120, eh. Que viene. No, ya voy por ahí. Está muerto ya, está muerto, está muerto. ¡Está muerto! ¡Ah! Buena raya, buenísima, tío. Buenísima. Un, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Wow! Ese el mismo era hasta un boito. ¡Hola Anza! Sa ¡Safuki! ¡Muy buena! Añádeme a mí. Dragón azul JM Venga, pues venga. Todo listo. ¿No has visto mi vídeo de ayer de Star Wars? ¿Eh? ¿No lo has visto, no, Royale? ¿De qué? Mi vídeo de ayer de, de, del Fortnite, del no, de no. Star Wars. Subí dos, no, no. uno en directo, se me cortó y luego subí el diferido. No, ahora lo diré. Guau, chaval. Estaba jugando con, con una y se fue, se, se fue de la partida, me quedé solo en dúo y al final gané yo solo, en dúo. Con un disparo de larga distancia de francotirador. ¡Wow! Buenísimo. Menuda partida que hice. Mira, pues estupendo. Ahora entra Alexi, y luego a las 5 o qué? ¿Eh? ¿Cómo? Que ahora qué entra, ¿a las 5 o a las 4 o qué? Uh, me, me iré a las 3. ¿A las 3? Está va. Tres, 10 por ahí. ¿Para estar allí a las 3 y media o cosas así o qué? Sí. Ok. Algo tarda la partida. Me de la sala. está ahí ido a la sala o...? ¿Qué ha pasado? No, creo que me ha mandado en la sala. Voy a ver. Estás a disfrutar, está ya viendo mi Madrid, ¿no? Royal? Sí. <risa> Qué partidazo, niño. Oh, yo con el 0-1 digo, para vale, tú, ya, ya nos vamos a... Al carrer. Ya. Al final que se fue al carrer fue el guardiola. Pobrecillo, la cara que tenía. Pobrecillo, ni pobrecillo. Que pierda ahí el guardiola, hombre. <ríe> Intercambiamos mon... proyectiles de pega. Ostras, tío, que tengo que... Vamos a ver, ¿dónde vamos, dónde vamos? Un sitio que me, me interesa a mí. Ahí, que no haya mucha gente, que si no, no me dejan hacer la misión. Por aquí, por aquí, Raya. Por la cadena de control, más o menos. Toma, yo jugando aquí en la pelotita con este. Venga. Lo he mandado lejos porque así nos dejan vivir, ¿vale? Y estamos ahí un poquito más tranquilos, en teoría. Vamos a ver. Tengo yo que hacer ahí. Vale, intercambiar munición, es lo que me dice Por proyectiles de pega, no sé cómo hacerlo Pero bueno Venga, preparado Listo Ya, vámonos Está ahí también el cepelín este Para coger el, el artefacto volador este vamos un montón de gente para allá, ¿eh? decía yo que no Veremos a ver no, pero van para el lago, ¿eh? No van para donde yo he marcado Ah, a vale. ver quien me cambia a mí la munición? Por... Por munición de pega ¿Quién puede ser? Si quieres caer en el dirigible y luego... Yo es que voy directo a la misión y cojo armas ni nada Bueno, si puedo cojo armas, claro Ahí, ahí, mira, ahí hay armas Déjame alguna, si puedes y por aquí, yo me marca aquí, tío. Yo no sé, lo mismo es abajo, ¿eh? No tengo ni idea. No tengo ni idea, rolla. ¿Dónde cambio yo las postas? Vale, déjame este arma, por lo menos. <ríe> de esta esquinilla. Ahí, la tenemos, vale. Venga. Y ahora por aquí no me deja. Maldición. Tengo que entrar ahí, tío. ¿Dónde, dónde cambio yo la munición? Tiene mucho esto. Voy a coger el. Aquí, el botiquín. Vale, no. se me ha señalado la corona. A ver, este es donde me lleva. Con una de las historias capturadas, vale, y me da experiencia, tío. A ver, he cogido el escondite, ¿eh? a ver dónde me lleva. Creo que dentro de la cueva no. Por fuera. A otra, a otra salida de esta, tío. Ya estoy perdido. Ya no hago la misión. Estoy perdido. Y no Aquí. sé lo que hacer. Ya, pero. mira la gente, me no igual. Bueno, ¿dónde está? esto y Aquí. No, toma. Si es de la OI. ¡Ocultándote! ¡Ocultándote! Toma, para que no te ocultes. <ríe> y te coge el poti. ¡Poti, poti! Aquí un par de cofres, ¿eh? ¿Por qué te ha ido? No me dejes solo, Raya, que me matan. Hay una llama aquí. Ok. Que me dejes solo y me mata. ¡Eh! ¡Hey, ¡Un cofre de la OI, tío! Me lo dejaba. ¡Espera, espera! ¡Espera, espera! Pues para allá. ya! ¡Pues ahí! De ¡Ay! Tranquilo. Te llevo un poti. ¡Vaya! Vale, yo estoy al 100 ya. Cambio de escopeta. Y había más, más cosillas, pero bueno. A ver, ¿dónde estás, tío? Si es que yo tengo que hacer la misión. Es cambia pero yo de esto, voy a ir a otro lado, a ver Vale, como no lo encuentro, voy a ir a otro lado Voy a ir aquí a la fortaleza, ¿vale? Que está de aquí cerquita Vamos para allá, roya Que no sé, tío Aquí tengo un lanzamiento y todo Voy a lanzarme con... Con la plataforma esta Ahí Cogemos esto por aquí Vale La niebla curativa Por el... Y aquí, me lanzo por aquí me monto Señalo. Y me voy. Hasta luego, luego, Royal Ahí te queda. Oh, Dios, ¿dónde me ha mandado, el tronco? Oh, Dios. Oh, Dios. Ha mandado donde la doctora Long, ¿eh? Cuidado aquí. Ojo, tío. Oh, Dios. ¿Me disparan? Ah, no, eres tú. Eres tú. Cuidado, ¿eh? Estos están por aquí, seguro. Cuidado. Ay, oh, ay, que me van a matar, Royal Royal, que me van a matar. Royal, que me matan. No sé dónde está mi... mi misión, tío. Anda, que yo lo jaleo, que me meto. Me he metido dentro. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que me mata! ¡Ay, ay, ay, ay! ay lo que me mata, tío? me dispara? un chivato, por ahí. ya todos lados me están disparando. ¡Ay, creo que un jugador, eh! No sé. No, son estos de aquí. No sé. Que es hay mucho aleo Cuidado, eh, en realidad, hay mucho aleos, eh El salseo del bueno Cuidado, eh Que la doctora Arlon también está por ahí es la más chunga Vámonos, vámonos pues y vámonos Vámonos de aquí Maldita misión, tío A ver la, ¿La arsolinera o... Cuidado que vienen, eh Cuidado Ahora 10, 9 8 6, 4, 2, 1, 0. Gracias, tío. Me voy. Antes de, de que me mate. Mierda, tengo yo la visión, tío. Popeta. Oh, y me meta fuego a todos. Párate que les meto fuego. <ríe> Párate que les meto fuego a todos. Están ahí arriba, los chivatos <ríe> Toma, yo creo que le he dado, eh ¡Ah, aquí, allá! ¡Que lo he encontrado! ¡Que lo he encontrado! <ríe> lo hecho. Me llevo el DC, este tío, para pescar el arma, pues, ya sabéis Quédate quieto Vale, sí, quieto Gracias Gracias y sé, tío ¡Qué guapo! ¡Cómo bola! <ríe> no he cambiado otra munición ¡Vamos a por otra munición, Ryan! ¡Vamos para allá! ¿Qué queréis, en coche? ¡Sí, ¡No! Yo tengo ahí una plataforma. Vámonos, vámonos. ¿Dónde está? Roya, vámonos. Vete, vete. Vete, Roya, que son muchos alejos. La doctora lo... Es muy chunga, es muy chunga. Vámonos, vámonos. No la, no la enfurezca. Vámonos, vámonos. Móntate, móntate. Vámonos. Ay, ay, ay, que me choco hoy. No he visto este. Vámonos. que viene la doctora. Esa nos persigue ahora. Está en Pernambuco, ¿lo ves? Ahí está disparándonos. Venga, venga, venga, vámonos, vámonos, vámonos. El que viene la doctora muy chunga, míralo. <risa> aquí tengo que haber más munición, venga, tengo que buscar munición. Rollar Ya sé lo que tengo que buscar. ¿Vale? Cuidado, aquí empiezo picado, ya sabes. Uf, qué mierda de armas, llevo, tío. A ver, ¿dónde está tío, la munición? Tengo que buscar munición por el suelo. Está aquí, ¿eh? Está ahí arriba. A ver, a ver. ¡No! ¡Qué raro! A ver, tiene que estar por aquí, ¿eh? La munición. Ah, y esto de la OI, ¿eh? Aquí tiene que haber cofrecillo y rollo. Tío, ¿dónde está? Si lo estoy escuchando. No, está más para allá, ¿eh? Dentro, eh. Voy a echar un vistazo por aquí. A ver, sí, está aquí, está aquí. Está aquí, lo encontré. Está aquí dentro. Aquí. Vale. Misión completada. Misión completadita, chavales. ¿Qué os parece? Aquí sí tiene que haber algo, ¿eh? Aquí lo de la OI este Ah, está recogido ya el cofre y todo Está recogido Pues nada, nos vamos como de gasolina? ¿Vamos a echar gasolina aquí un poco? Quedan 37 Venga, vamos gasolina Que no nos falte ¡Hola, Alejandro! Tiramos los camiones del luz No sé qué significa, pero bueno un montón de luz ¡Ostras, un tanque, tú! Un tanque Un tanque, tú Ay, que viene por allí No me voy a enfrentar ¿eh? ¿Estás tú disparándole ya, Royal Rollar. No te digo aquí viene el tanque, eh? No veo el ah, rollar. el está ahí arriba, vale No me voy a atacar. Cuidado que ya me están disparando a ¿eh? mí A ver aquí no tengo a Así, tengo una. Pegado yo. Ya te han matado, Roller. Toma. Chaval. Ya, me ha dado, me ha dado, me ha dado Era tontería enfrentarse a un tanque Pero bueno, le he dado, a ¿eh? 20 hemos quedado, he tío No <ríe> ¿Es que me iba yo a poner a pescar, pero bueno Hemos perdido la La Coronita No pasa nada En el lúa del escudo Donde la orden Ahí dice Ok ¿Cómo te ha matado con el con el DS, no, Royal? Con el misil, ¿no? Ha pegado dos misiles que me ha reventado. Que no le he podido matar a ninguno, tío. Mira que le he dado disparo Venga. marcha la última. Te tienes que ir ya mismo también. Supongo que... Titus. Estos son franceses, ¿eh? 99 99 y titus y Abandonado. cuando la roya A ver, entonces. Volvemos a sala. A ver, yo aquí hablando solo. Ok. Sí, si quieres, sí, yo voy a, yo voy a cortar ya el directito desde de, de luego, ¿eh? Son ya las tres Vale, 10 estrellitas okay. Es que me voy a ir ya, eh Queda ¿Para hacer conexión otra vez, madre mía Con el dispositivo cerca de campamento oh en túneles, madre mía No sé Y esto Bueno no hemos hecho mucho de esta, de la diaria, pero bueno La diaria tampoco me, me interesa mucho Esta sí, a ver Me ha faltado la niebla La niebla curativa En tres minutos tenemos las misiones De temporada Esperamos, ¿no? A ver Misiones de temporada A ver qué, qué nos trae Tres minutitos pues venga, mientras hacemos... Pero rápido. <risa> ah, que se te fue el internet. Ok, no pasa nada. Ahora ya... seguimos jugando. No, de esta manera me iba a ir ya mismo. Voy a cortar directito ya. Una partidita más y poco más. Vale. Necesitamos este, que todavía está bloqueado. Y esta la tenemos bloqueada todavía. Pues venga. Me voy a dar... La a vagas caídas ok se tiene que actualizar pues actualízate ok y ahora tenemos 3 y que me voy a comprar creo que la pantallita de carga no vale la música me da igual porque no no la suelo escuchar mucho vaya que me salte el copyright reino caído venga Okay. Tuvo que perderlo por luchar por algo. Ok, un momentín. Sí, sí, sí, nos vamos a París. Me compro esta, el graffiti este. Que está muy bien también. Que estoy en directo, hombre. Ahora no. Hola, hola, Anza. Agrégame a mí, tío. Agrégame si quieres jugar. Venga. Ahí la taquilla. Ok. A ver, la misión es si... La que tuve el nombre? Dragón Azul JM Lo dije antes Tenemos hay ahí Al campamento, cariñoso Este, al túnel estortuoso Vale, y la de temporada Este debería ya de, de estar ahí Misiones de temporada No sé si debería de, de actualizarlo o qué Pero bueno Okay. Ahí está, lo pone en mi ID Dragón azul JM Mira el Damián Jugando el ya en solitario Hay que ver Si estoy en sala <ríe> Dragón azul JM Si ya lo he dicho Si es muy fácil No creo que venga Sé si es que yo voy a cortar el directo ya, ya Ya habéis llegado tarde el modo creativo de daño de caída de chica creada por Craver creative bueno, como que no si hubiera alguno de star Wars. dos de ron lisa un balón lean battle de star Wars no hay ninguno este lo tengo yo ahí en experiencia no en la en la cámara Ah, mm. Sí, pues espérate, dice. <ríe> ya vamos a otro día, Hansa. Aló, tienes que actualizar el y compadre. Yo me voy a ir ya a comer, ¿vale? Pero Así antes, que tranquilo. Antes hay que hacer una no, no, aquí no se hace sí, sí, sí, ya sí, zona sí. ni nada. Aquí dan experiencia y todo, que no, Adrián, mm -hmm. otro, otro día. No, quiero hacer sonido. Ya verás, como hola. ¿Aló? Eso es una moto GP, ¿no? Sí. Qué bueno. Con un trozo de papel. Coge el trozo de papel, o lo ponéis a la boca, espira y... Qué bueno. bueno decís... I, A, E, O. Vocales, básicamente. ¿Sí? La de las 7, bueno, no me sale, no me la sale de la de las la 7 No sé lo que le pasa Tengo que actualizarlo también Para que me salga la de las 7 no ¿vale? Son toda uno, que no sé cuál Pero bueno nos Vamos a despedir por aquí Ya sabéis que el caballero me está en la tienda vale la Tenéis ahí en la tienda El que quiera que lo compre Yo no lo voy a comprar Ahí lo tenéis, ¿vale? En la tienda 1200 papitos Ok pues nada, un saludito para todos, Peñita. Chao, chao. Cháes, bueno, nos vemos en la próxima.